El, el nuevo ministro de, de, de Defensa ha dicho que las fuerzas militares deben re recuperar su contundencia y entregar resultados. Mija, yo pienso que las fuerzas militares han entregado resultados, quizás no todos los que quisiéramos, etcétera. Se trata de una actuación compleja desde el punto de vista militar, están enfrentando carteles, Creo que esos carteles organizados militarmente y con control territorial que han crecido en Colombia desde hace por lo menos tres décadas, eh, lo que nos muestra es el fracaso de enfrentar militarmente la droga cuando deberíamos enfrentar socialmente la droga, que es lo que no ha ocurrido en Colombia. Y en esa medida creo que el ministro Botero se está arriesgando más bien por no reconocer el fracaso de un método de lucha contra la droga, se está arriesgando a presionar resultados, que cuando los de corbata presionan resultados hacia los que están realmente en los campos de combate, los lleva es a cometer la arbitrariedad y a cometer algo peor, como ya sucedió hace unos años, con la ejecución sistemática de personas por funcionarios públicos.